Este sol, como es la energía fotovoltaica, pero no es fácil si eres uno de los productores fotovoltaicos de Baleares porque, bueno, alguna que otra traba te encuentras como retrasos en los pagos. Te lo vamos a explicar todo con, con detalle porque no es un tema eh, pues que llegue no a muchísimas personas y entonces pues queremos que, que te salga y que sepas exactamente lo que es. Por eso nos acompaña P.I. Balcaneras, que es el delegado en Baleares de Ampier, de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica. Muy buenos días, Pep. Buenos días, bueno, Cristina y oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, la primera pregunta que te hacemos, Pep, lo dicho, para situar a nuestros oyentes. Eh, ¿Cuántas familias productoras eh, de energía fotovoltaica tenemos en Baleares? Bueno, como, como productoras tenemos, tenemos contabilizadas unas 700 familias en Baleares eh, de que en los años 2007-2008 y anteriores y algunos otros posteriores pues, hicieron instalaciones de generación fotovoltaica. Con esto no, no incluimos las instalaciones de autoconsumo que, que se vienen rigiendo por un, un sistema económico diferente. Claro, y Pep, ¿cómo se hace lo del el pago de las familias? Porque, claro, están eh, distribuyendo energía, ¿no? También están conectadas a la red eléctrica y eso tiene una compensación económica por la energía que ellos producen. O sea, todas estas familias, estas 700 familias de Baleares, 62.000 familias en, en toda España que, que, que hicieron una inversión, una fuerte inversión, esos años, hace 10, 12 años, 10, 12, 14 años, hicieron una una inversión en base a una, a una propaganda que hacía el Estado de, de, de que la gente invirtiera en fotovoltaica porque tenía unos compromisos el Estado que no podía asumir e intentó que, que las familias mmm, o que las personas las personas y dijésemos esa inversión y muchos nos acogimos a esa a esa propaganda del Estado de que usted invierta y nosotros le daremos unas retribuciones eh, y esas retribuciones desde los años 2008, que hicieron sí, una inversión, al año 2010 que empezaron a, a, a sufrir cambios, 2012, 2014, eh, sí, fueron sufriendo diferentes cambios. Y uno de los cambios que, últimos, uno de los últimos cambios que hubo fue el año 2000, finales de 2016, ya, ya aplicable a partir de 2017 que para intentar favorecer a las familias sí. que hicieron la inversión de generación extrapeninsulares, peninsulares extra -peninsular son canarias, Baleares, etc. Dado que la generación propia de, de, estas, de estas zonas es más costosa que el resto, que la zona peninsular, pues para intentar favorecer a, es, a, a estas instalaciones de generación, pues una parte de la retribución, ...un 50% de una de las partes. Eh, se, se traspasó a los presupuestos generales del Estado. Pero, los presupuestos generales del Estado, pues todos hemos ido viviendo en estos tres años de sí. cómo se han ido aprobando o no se han ido aprobando, eh, como estamos en estos momentos, que no no tenemos un presupuesto que para... planificado. sí. Eh, con lo cual los, los cobros los cobros de que tenemos que tenemos que tener en base a los presupuestos generales del Estado, se nos van retrasando. Y hay retrasos que se llegan a sufrir retrasos en de, de cinco meses. Con lo cual, en lugar de salir favorecidas las familias la peninsulares, lo que estamos saliendo es muy perjudicadas. Y, con, y ahora lo que estamos buscando es la igualdad con las familias peninsulares, que todos seamos iguales. Claro, porque este 50% ¿no? eh, que va a cargo de los presupuestos generales del Estado solamente se incluyen aquí los productores eh, insulares, no los peninsulares. ¿Por qué esta diferencia? Sí, la diferencia es, es por lo que te decía, que se intentó el año 16, a finales de 16, de que los los productores extra-peninsulares, dado que la generación en las islas y en Tormelilla, pues, es más cara que la generación peninsular intentar favorecerlo, pero y, y se pasó el, una parte del coste de la redistribución se pasó a los presupuestos generales del Estado sacándolos del sistema belga. Se entiende muy pues, bien no esta diferencia sí, para, Nos para sí, perjudicado. sí se notaba beneficiar y finalmente finalmente se ha, se ha perjudicado eh, retrasos de hasta cinco meses de cómo se cómo afecta también estos eh, retrasos claro a la economía a las familias que tienen que, que ir adelantando ellos o bueno si la inversión hubiese sido de, de propia cartera, pues no tienen más que, que esperar, pero hay muchos inversores que, que se apoyaron en, en, en préstamos bancarios, eh, como en mi caso. Eh. Nos, nos apoyamos en préstamos bancarios porque existían unos préstamos, en el, a mí particularmente se me acaba de aquí, de aquí tres años, eh, sí. o por, por 15 años, eh, pero pero yo cada vez tengo que levantar el dinero y y, la, y, la, y después y después el sistema eléctrico o los generales del Estado pues me compensan la generación que he tenido pero si tengo retrasos pues yo tengo que levantar el dinero al banco el banco no no me perdona ¿eh? esto es un freno no para hacer el, el cambio a renovables para que pueda haber más eh, eh, productores sí, fotovoltaicos han sido freno frenos sí. y trabas frenos y trabas que hemos ido teniendo eh, y seguimos teniendo ¿eh? Pero, eh, cada, cada cada cada vez pues intentamos por eso hemos quedamos hace muchos años hace 10 años quedamos la relación nacional de productores de energía fotovoltaica para defender a los productores ¿eh? y, van, y las nuevas instalaciones se están vigiendo por, por otros sistemas económicos ¿Mm? hubo un freno no en el año 2008 pero, y ahora se está volviendo a impulsar los productores sí ahora se vuelve a impulsar en el año 2007-2008 pues tuvimos una punta de instalaciones aquí en Baleares y en toda España ¿eh? para intentar cubrir lo que el Estado firmó del 20-20-20 que el año, ya estamos en el 20 ¿eh? sí. el año 2020 pues, teníamos un 20% de generación con, con renovables ¿eh? de, la, de la energía védica y, y aquí en Baleares no estamos llegando estamos llegando a un 3,5% ¿eh? ¿eh? un 3,5% en lugar del 20% a nivel nacional a nivel nacional nos estamos acercando ¿no? pero aquí en Baleares no llegamos ni ni por asomo ahora en este momento se vuelven a, a realizar instalaciones se, se están impulsando otra vez las energías uh, renovables y se vuelven a hacer instalaciones ¿Eh? pero pues, cuesta mucho cuesta mucho no hay, hay, aún, hay sigue habiendo trabas y, y retrasos en los permisos y, y gente que no quiere tener las placas fotovoltaicas a su, a su vera, ¿eh? ni, verlas en la, ni verlas en nuestros terrenos. No se entiende, ¿no?, que, que, que en estos últimos eh, 12 años, como estás comentando, que en vez de impulsarlo, todo lo que se llama energías renovables, y en concreto no pues eh, la, la fotovoltaica y la eólica, que lo tendríamos tan sumamente sencillo ¿no? en, en nuestro país, tanto por el viento que tenemos como por el solazo que, que luce y que brilla durante todo el año, de hacer un cambio, un cambio que, que es inevitable, que es a lo que vamos. Sí, sí, sí las la instalaciones de renovables, tanto eólica como fotovoltaica, y otras, y otras más pequeñas. ¿eh? tendrían que tener mucha más mucha más proliferación de la, de la que tienen las fotovoltaicas se están haciendo unas cuantas instalaciones, pero eólicas eólicas en Baleares es que tenemos una, un, una, una traba burocrática que nos, nos, no nos permite realizar una instalación eólica, la única instalación en Baleares es la de en Menorca con cuatro generadores que ahora los quieren cambiar por un poquito más grandes porque son generadores de 800 kilovatios cada uno eh, pequeños para, la, para las para las instalaciones que se hace, lado de las instalaciones que se hacen hoy en día eh, y, y, es, y hasta, hasta han tenido problemas para para para tirar adelante el, pro, el proyecto de cambiar los generadores ya existentes <risa> somos así eh, queremos, lo queremos todo verde pero no lo queremos aquí <risa> somos así bueno se entiende pero bueno a ver si también bueno con todo lo que está todo lo que está ocurriendo no y lo que lo que hemos visto sobre todo este despertar de la naturaleza que hemos vivido estos últimos meses nos conducen más hacia hacia este cambio de, de modelo energético pues eh, payboy y Caneras delegado de en Baleares de Ampier, muchas gracias por habernos acompañado y bueno por explicarnos esta situación de estos retrasos en, en los pagos para estas 700 familias de las islas Gracias a vosotros por escucharnos. Gracias.